I wanna be part of it Oh, New York New York Hola, mi nombre es Julián Esto es Me Encanta Cantarte Y hoy te voy a enseñar A cantar mejor que nunca Vamos. Me encanta cantar, canta Quédate hasta el final, porque además te voy a dejar de regalo algunos libros donde vos podés aprender a cantar muchísimo mejor y a enseñar a cantar muchísimo mejor. Cuando nosotros cantamos o hablamos, somos un instrumento de viento, porque tomamos el aire por nuestra nariz y boca. Llega a nuestros pulmones, estos se infla Y al soltar el aire es cuando producimos el sonido Y si te fijas, una flauta dulce es parecida a nuestra forma de garganta y de columna Ni así, ni así Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para de los ojos. Vas a imaginarte que acá tenés un chico imaginario vos agarras el tuyo, de lo que quieras, lo llevamos a un cachete, al otro, a la parte de arriba de la boca, a la parte de abajo, ahora como si diéramos besitos o fuéramos un pez, ahora como si no tuviéramos dientes, como si fuéramos un abuelito, y ahora por toda la boca una vez que terminamos sacamos el chicle y de una patada mágica al tancho de basura y que la cara parezca la de un perro y ahora vamos a hacer de cuenta que yo voy a trazar una línea así y que se llevamos el sonido con la boca diciendo, uh, fíjense. Cuando la línea se mueva, vamos a subir y bajar con la boca. Se llaman ahora vamos a probar otro que se llama estacato, que es lo contrario, es como ir a los saltitos. Fíjense, como en vez de ser una línea, ahora es el puff. si podemos, lo tenemos que tratar de llevar a la zona baja para que toda esta zona de arriba esté relajada a la hora de cantar. Espero que te haya servido. Ahora, como te prometí antes, te voy a dejar algunos libros que te recomiendo para que cantes muchísimo mejor. Michael McCallion, El Libro de la Voz, tiene unos años este libro. Lo podés conseguir todavía de del editorial Urano. Es excelente y tiene un montón de explicaciones, ejercicios y funcionamientos de todas partes del cuerpo. El libro de Marcela Pietrokovsky, Terapia a través del canto, es cortito, fácil de leer, con muchos testimonios y también te explica cosas y cómo divertirte y enseñar a través de la música cantada. Te quiero dejar de Ediciones GCC partituras, te recomiendo, para los que dirigen música con niños estas partituras son geniales, hay cosas maravillosas de Nessie Moore y de un montón de artistas con arreglos corales, esto es para el que sabe más de música, pero los arreglos son sencillos, son extraordinarios, así que si las podés conseguir, buscarlas Y si no, también escribime en los comentarios, escribime, consultame y yo te contesto para que vos puedas seguir. Acá arriba te dejo un tutorial sobre cómo dirigir una orquesta aún sin saber música, cuando vos tenés que preparar un acto escolar o se lo tenés que enseñar a tus niños una canción y no tenés la menor idea por dónde empezar, bueno, fíjate en este tutorial que yo te lo explico. Esto fue Me encanta cantarte, estamos miércoles y sábados, te podés cantar acá abajo. Pero con esto no me digas si no parezco un reggaetonero o un rapero increíble de ahora, así que me voy por ahí, por el barrio. No, la gasolina, la no,